Matólogo, eh, formado en el Instituto Nacional de Cancerología, estuve un tiempo ahí y ahora estoy trabajando para el visto. Eso. Este tema es muy importante, yo sé que varios de ustedes cuando escucharon este tema en la escuela, en, en su preparación clínica, dijeron pues mieloma múltiple, me hablan de mieloma múltiple, me hablan de una enfermedad pues, que a veces voy a ver, que a veces no voy a ver, pero... Normalmente te dicen, este paciente viene fracturado. No, no, no, no. Casi todos tenemos esa idea de que el paciente con mieloma múltiple ya viene en malas condiciones. Y eso es porque desconocemos realmente esta enfermedad. Como dice el título, el mieloma múltiple es una enfermedad poco conocida. Si realmente la conociéramos en México, aunque entra dentro de las enfermedades raras, esta enfermedad se diagnosticaría de forma oportuna, temprana, y los pacientes quizás tendrían una mejor oportunidad de la que le estamos dando. Para que se den cuenta, a pesar de que es una enfermedad rara, es la segunda causa de neoplasias hematológicas. Normalmente cuando hablamos de hematología, pues llama mucho la atención en neoplasias pues la leucemia, ¿no? y todo el mundo quiere enfocarse en leucemia, leucemia, leucemia. Pero mieloma múltiple es la segunda de estas causas. Entonces representa el 1% de todas las enfermedades neoplásticas y el 10% de todas las enfermedades neoplástica, hematómica, es decir es una enfermedad que dentro de las neoplasias que ahora eh, son una, una, una prioridad en salud pues es una enfermedad prevalente pero rara al mismo tiempo como pueden ver la incidencia es 5 casos por 100.000 mil habitantes este, en algunos casos es menor y normalmente la dividimos por razas y a la raza negra le va mal ¿por qué? por cuestiones genéticas y cuestiones de envío temprano al igual que en México les va mal por cuestiones de envío temprano este es en Estados Unidos, en Estados Unidos no es rara porque se hizo algo de educación en Estados Unidos para que mejorara la incidencia, como pueden ver aumentó a 6.5 casos, de hecho cuando se hizo esta publicación en el 2012 hubo una alerta de que había un aumento de mieloma en el mundo, pero no, lo que hicieron en Estados Unidos fue educar a sus médicos para que tempranamente diagnosticaran mieloma y lo enviaran a, a atención. Como pueden ver, esta es la mortalidad asociada a cáncer, que es el 1% de todas la, la, la, las muertes asociadas a cáncer. Y este es un tema difícil, porque cuando a una persona se le diagnostica mieloma múltiple y se mete a internet, esos son, son parte del, del, del crudo de lo que hay, solo el 46.6% de los pacientes con mioma sobrevivirá 5 años. Es decir, casi es una moneda al aire, oye, tengo 5 años de vida muy posiblemente yo no esté vivo en 5 años como pueden ver la población eh, y la incidencia tienen que ver con la edad cuando tenemos aquí una edad temprana, pues es muy raro tener un mieloma en pacientes jóvenes pero cuando aumentamos hasta los hasta los 50 años empieza a aumentar esa incidencia y pues si podemos ver en todas las poblaciones mundiales pues aumenta la incidencia de personas mayores de 65 años, con lo cual vamos a tener mayor aumento de mieloma mortífero Fíjense, en, en, en, en Europa, en los países que tienen 6 casos por cada 100.000 mil habitantes son los países principalmente de Europa Central y cuando nos recorremos poquito de Europa Central la incidencia baja a 4.5, inclusive a 3 casos por cada 100 mil habitantes. Esto tiene que ver mucho entonces con los sistemas de salud, con los accesos, con los diagnósticos tempranos, por lo cual pues prácticamente debería de ser un marcador para saber que un país de, que, que, que un país está desarrollado o sea que está educando a sus médicos para diagnosticar este tipo de enfermedades y enviar esto es en méxico para que puedan ver y en toda la región de latinoamérica como pueden ver si juntamos a toda la región de centroamérica tenemos 1.3 casos es decir mandamos muy pocos casos este es del, son, estudios, son, son datos crudos del local como pueden ver en regiones del caribe parece que están mejor educados en mieloma que nosotros. Pero si nosotros vemos en regiones como Europa, o Oceanía, o Australia, existe un mayor conocimiento de esta enfermedad y se envía más oportunamente. No deja de ser rara, pero como podemos ver en el mundo, es eh, hay áreas geográficas donde es conocida, hay áreas geográficas donde pues, el paciente se fracturó, alguien sospecha de meloma y alguien le toma biopsia a la, a la, a la fractura, normalmente es el traumatólogo, pero cuando existen estas condiciones, el paciente ya no tiene condiciones óptimas para el tratamiento. Este es más o menos todos los países, como pueden ver la incidencia. Si ustedes van viendo, los países que, que tienen mayor desarrollo son los que más lo diagnostican y los que menos lo diagnostican son los países que tienen menor desarrollo. Es pues prácticamente el desarrollo del país tiene que ver también con la educación médica de, de, de sus propios integrantes. Yo les voy a hablar de mieloma en forma general, pero no quiero que, que se lleven esa idea de que yo voy a estar hablando de mieloma y que repito las cosas que están en los libros, sino quiero que entiendan de qué se trata la enfermedad, porque ese es, ese, esa es nuestra misión, tratar de que las gentes empiecen a entender qué es mieloma y a sospechar de él antes de que se envíe tardíamente. Entonces, como puedo ver, es una proliferación clonal, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿alguien ha visto las guerras de las galaxias? Prácticamente es lo mismo. Cuando vemos un clon, es una célula que es idéntica a otra. Tendrá unas características genéticas diferentes, pero... Tiene características similares a su célula que le dio origen, o sea, a su célula madre. Entonces, todos son iguales, así como en la guerra de los clones atacando Entonces, es una enfermedad clonal que, si nosotros viéramos que las proteínas monoclonales son las que están alteradas, y que hay lesiones líticas, y que hay enfermedad renal, y que hay inmunodeficiencia, lo veríamos como del libro. Pero lo más importante es no verlo como del libro, sino entenderlo. Si nosotros vemos qué célula está afectada en el bioma múltiplo, vemos esta célula que se llama célula plasmática. Si ustedes recordarán, esa célula se encarga de la producción de anticuerpos nosotros hoy nos enfermamos de una faringua amigdalitis y vamos a producir anticuerpos contra el nuevo estreptococo eh, que, que nos dañó mañana vamos a comer aquí cerca del tepito y nos va a dar una de arriba y vamos a producir anticuerpos específicos contra la bacteria que nos hizo dar diarrea hace una semana entonces si nosotros entendemos que el sistema que se encarga de la producción de estos anticuerpos está mal podemos entender qué hace el mieloma huétero ¿No? entonces, ¿cuáles serían las características de los pacientes de mieloma múltiple? que esas proteínas llamadas anticuerpos están anormales derivan de una célula que está idéntica, es decir, de origen monoclonal y como podemos ver están partidos, si nosotros vemos en los libros básicos de anticuerpos, normalmente nos dicen que el primer anticuerpo que ataca a las enfermedades es IgG y el que está en las secreciones es IgM, y fíjense que los mielomas son normalmente o IgG o IgM los IGA son muy raros y los IGA y los IGM ya son considerados como tal un informe pero vean cómo esta molécula que es principalmente IGG que es nuestra primera línea de defensa y esta molécula que es IGA que nos encarga de, la, de todo lo que está en el tracto respiratorio y gastrointestinal son las que principalmente se afectan en el mieloma múltiple es decir que el mieloma múltiple tiene una relación directa con los antígenos que se nos presentan en donde quiera que estamos nosotros por eso si dicen, pues yo voy a tener más mieloma múltiple, suponiendo en, en Brasil, porque pues yo vengo de origen portugués y en Portugal hay muchos. Pues no, porque cambia dependiendo del lugar donde te encuentres, los antígenos que te expongas, y eso eso tiene que ver con la estructura de las endometriosis. Normalmente cuando nos hablan de mieloma, los hematólogos y los oncólogos nos encargamos de que la gente se desanime de estudiar la enfermedad, porque le ponemos abreviaturas y le empezamos a poner nombres que nadie entiende. Y eso nace desde, desde una confusión de la química básica, que yo espero que aquí haya varios químicos que, que dan un nombre genérico. Los médicos, que normalmente le damos el nombre del médico o del paciente o de lo que se nos ocurra, o alguien que se le ocurrió un nombre que le gustó mucho y le puso nombre a las cosas. En este caso, a la inmunoglobulinas pues le pusieron cadenas ligeras y cadenas pesadas. En inglés te ponen heavy, la H, y light de ligeras en, en español. Pero como pueden ver, si nosotros fuéramos aquellos científicos que encontraron estas inmunoglobulinas ¿qué hubiéramos hecho? pues ponemos a correr a ver en una electroforesta a ver pues cuál corre más rápido y cuál corre más lento, si corre más lento pues pesa mucho y es pesado y si corre rápido pues es ligero, ¿no? entonces de ahí nace el concepto de cadenas pesadas y ligeras que realmente esta como pueden ver la cadena pesada tiene menor peso y la cadena pesada tiene mayor peso, esos son los pesos en kilogramos, es decir es una mera observación en el laboratorio que le dio el nombre y ya desde ahí empieza el problema ¿no? están hablando de enfermedad de cadenas ligeras o cadenas pesadas ¿no? entonces desde ahí empieza el problema pero después que vemos la estructura de, de esta proteína que se encarga de defendernos contra las infecciones que prácticamente se hace específica para cada antígeno, aquí este es el sitio de unión del antígeno, es decir es específica, es una flecha específica para una infección específica podemos ver que estas cadenas ligeras y pesadas las tenemos que subdividir en algo que se llama capa y lambda. Como en, la, como en la escuela, quizás ya ve que hay asociaciones capa y lambda utilizaban este tipo de alfabeto para definir nada más que son otro, otra subclasificación de las cadenas ligeras y pesadas. Y las podemos ver aquí, capa y lambda. ¿verdad? Y a esto, pues, inteligentemente alguien vio su barqueta, y en algunos libros se llama bargueta y en otros libros se llama bisagra. Entonces, pues, son observaciones meramente físicas o de interés del investigador y que a veces reciben los nombres y cuando se empiezan a juntar todos los datos se vuelve complejo ¿no? ¿no ha pasado eso de que de repente hablamos en un idioma químico, de repente hablamos en un idioma médico, de repente hablamos el idioma de otro investigador y aquí lo más importante es que las cadenas ligeras, que el mieloma múltiple viene de una enfermedad de cadenas ligeras, puede ser capa o lambda o no producir ninguna de las dos entonces como que estamos entendiendo eso que decimos, mieloma múltiple puede ser IgG, IgA, K y Lambda entonces vamos entendiendo ese tipo de combinaciones ¿no? ¿qué hacen estas inmunoglobulinas? pues defendernos de infecciones, ¿qué les va a pasar a los pacientes de mieloma múltiple? pues van a tener más infecciones que la población general y van a tener estas estas proteínas que las medimos en un examen normal, cuando tomamos unas pruebas de funcionamiento hepático ¿no se han fijado que hay unas proteínas después de la albúmina que se llaman globulina? pues todas estas son globulinas, se llamaron globulinas porque todas las globulinas migraban a una parte de la electroforesis y las gamma globulinas migraban a la porción gamma de la electroforesis entonces son gamas globulinas, ¿va? estas gamas globulinas nos defienden contra las infecciones entonces si nosotros entendemos el mieloma múltiple y vemos estas imágenes que nos ponen para pacientes para médicos, para todo podemos ver que realmente es una enfermedad en que estas células, si las ven aquí están como más bonitas más diseñadas, más estructurales, y acá están más averragadas, más feas. Los residentes normalmente dicen que una célula de mieloma parece un huevo, estrellado y mal estrellado. Entonces producen anticuerpos anormales, pero como su, su origen es en esta parte roja, donde se producen todas las células sanguíneas, que se llaman médula ósea, esta producción excesiva, ¿qué creen que va a, hacer? va a remodelar el hueso para poder sobrevivir? Y aquí yo les pongo un ejemplo. No sé si ustedes han recibido a alguien, digo, a mí me recibió uno de mis maestros cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, pero cambia tu vida y cambia tu hogar, ¿no? Yo me acuerdo las primeras cuatro semanas que pasé con ellos, que le quitaron el cuarto a uno de sus hijos, pues yo creo que su hijo me odia ahorita, ¿no? Porque pues le quité su lugar y lo desplazaron con su hermana y todas esas cuatro semanas se peleó con su hermana. Eso mismo pasa con las células tumorales, toman el lugar de otras y empiezan a remodelar esta cosa que se llama microambiente hogar. Y esa remodelación de ese microambiente hace que, que, este, que se remodele el hueso y que existan mayores fracturas. ¿Sí? De hecho hay una proteína que se llama RAN, de remodelación ósea, que es la que se libera por las células de, para remodelar. Entonces lo que hace es utilizar a su medio ambiente para sobrevivir, como lo haríamos nosotros si varios de ustedes tuvieran que vivir en la casa de su jefe. Pues ahí modifican para que no se enoje el jefe y tratan de portarse mejor, tal vez no dejan los calcetines en el suelo porque se va a enojar la... Si ¿Sí me entienden, las, las células tumorales se comportan muy similar a lo que nos comportamos nosotros en defender. Entonces, es una enfermedad que deriva de esas células plasmáticas que se forman estas clonas. Yo las ven aquí, estas. Y hay dos tipos de clones, benignos y malignos. Los clones benignos, pues pues es como ver a, ahora una moda, ¿no? Todos traen un vestido o algo similar. En este caso, les puse a todos, así, empresariales, con, con, su, con su corbata, pues. Pues son muchos, pero no hacen daño. Pero algún día, alguno, si alguno de esos se modifica, como todos estos piensan igual, se pueden convertir en estos, en unos clones malignos que realmente pueden atacar al microambiente y a nosotros mismos. Y si al atacar al microambiente, destruyen al huésped, o sea, al paciente. ¿sí? Por eso es importante conocer. Vean estas células, es un próton mío. Vean esta célula, es una célula normal de un clon benigno. Y vean esta célula acá, de un clon de mi no, Vean cómo esas células cambian de forma se adaptan a su medio, modifican hasta su estructura para poder producir esta enfermedad. ¿Cuántos tipos de mieloma podemos tener? Pues, ¿cuántos tipos de inmunoglobulina IgG, IgA e IgM podríamos tener? IgM, recuerden que les dije que ya es un mieloma. Antes le llamamos macroglobulina de, de Valdez, ahora es un linfoma, y se trata como un linfoma. Entonces, prácticamente tenemos este tipo de combinaciones, que es IgG, Kappa o Lambda, IgA, Kappa o Lambda o que nada más tenga capa, un pedacito de capa, o que nada más tenga un pedacito de lana, o que no produzca nada, pero gracias a Dios, menos del 1% de los mielomas son no secretores, es decir, no producen inmunoglobulinas. gracias a Dios, porque al saber que es una enfermedad que se produce, ¿dónde la podríamos medir? Pues, ¿dónde está la enfermedad? ¿Dónde estaría la enfermedad? En la médula ósea y en la sangre, podemos medir las diferentes proteínas que produce el mieloma múltiple y podemos rastrear fácilmente la enfermedad a diferencia de otras enfermedades que buscamos marcadores, esta es una enfermedad que, que nació con los marcadores no sé si ustedes sepan cómo nació la proteína de ben Jones. ben Jones, fue un químico que una paciente murió toda deformada y fracturada y guardó la orina allí en su lugar de trabajo y se le olvidó, pero la orina estaba cerca de un mechero y se calentó acuérdense que todas las proteínas que se calientan se desnaturalizan naturalizan y, y se hacen como gelatinosas, así nace la gelatina con la granitina entonces dejó ese, se calentó la, la orina y al día siguiente llegó y estaba la orina coagulada. Le llamó proteína de Benchus. En ese tiempo se llamó enfermedad de Venchos todo lo que coagulaba la sangre, la, la, la orina. Y así nació la enfermedad de Benchus. Sí. Y así nació el mieloma múltiple. Ahora sabemos que son estas proteínas globulinas que están en exceso, que hay demasiadas en la sangre y pues se tienen que liberar en el riñón. ¿Qué pasa si se liberan en el riñón? Pues tarde que temprano van obstruyendo los conductos del riñón y van produciendo insuficiencia renal crónica inflamando al mismo riñón acuérdense que produce nitropoyetina y produciendo anelia entonces, ahora en la medicina se trata de que todo sea ordenadito y multipaso, esto es esto del libro no sucede normalmente en la vida real pero es importante conocer la evolución de las enfermedades para poder atacarlas tempranamente ahora se cree que hay una gamapatía monoclonal de significado incierto quiero que entiendan la, la definición que es gamapatía, o sea viene de, de esas gamma-globulinas, patía de enfermedad, este, de significado incierto porque no sabemos qué pasa. Sabemos que los pacientes progresan más o menos, pero uno no progresan y ¿por qué no progresan? Solo Dios lo sabe.